Candidato, ya esté presente como miembro porque es tu responsabilidad escoger a través de tu voto a tu candidato. Para mí, entonces, ya tenemos. Eh, sí, Eloísa tiene Mike todavía. Pues ya te lo vamos a dar, Eloísa. ¿eh? Gloria a Dios. Eloísa ha dado vueltas, ¿ah? tú has dado tus vueltas, ¿verdad? Tú diste que tuviste en Egipto, ¿no? En cinco años viviendo, así que tiene su experiencia, conoce el mundo eh, musulmán y está buena la enseñanza esta mañana, está bueno. Entonces para mí, mis queridos hermanos, es un placer dejar con ustedes a la misionera Eloísa Franco. Dios le bendiga, buenas noches. Bueno, les invito, aprovechando que ya están de pie, para comenzar eh, con una oración. Amén. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de permitirnos congregarnos una vez más te doy gracias Señor Jesús por la iglesia, la Biblia y te pedimos Señor que puedas recibir también este tiempo de compartir Y esta enseñanza como olor fragante así como también recibiste Señor nuestras alabanzas y nuestra adoración Señor Te doy gracias Padre porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo Señor Perdona nuestras ofensas también delante de ti, Padre. Y haznos aceptos y dignos delante de tus ojos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Para aquellas personas que no me conocen aún, mi nombre es Eloísa Franco. He tenido el privilegio de compartir con ustedes ya varias veces. Eh, soy de Venezuela, estuve como misionera en Egipto por cinco años. Y tengo ya tres años aquí en Estados Unidos trabajando eh, alcanzando a los musulmanes, movilizando y capacitando a la iglesia Sobre el tema del Islam y cómo poder compartir el evangelio Con personas eh, de la religión islámica eh, Esta mañana como dijo el hermano Jorge Estuvimos dando un entrenamiento que se llama pescado o pescador eh, Porque Jesús nos llamó a ser pescadores eh, de hombres Y si no lo hacemos corremos el riesgo de convertirnos en el pez de otras personas En este caso del Islam eh, como parte de continuación Hoy esta mañana estuve hablando de eso Hoy voy a hablar este, otro poco más Mañana en la escuela dominical también eh, Para tratar de sembrar lo, la mayor cantidad de semillas Para que esto pueda dar fruto Y que nuestro Señor Jesucristo de aquí también levante obreros Que no necesariamente tengan que irse a lo último de la tierra Sino que puedan comenzar a compartir el evangelio Con musulmanes que ya tenemos alrededor nuestro Aquí mismo en Virginia Amén Estoy segura que muchos de ustedes los ven en las tiendas, quizás ya son sus amigos, compañeros de trabajo o compañeros de estudio. Eh, ¿Tienen la presentación lista, por favor? ¿La presentación está lista? El tema que voy a compartir con ustedes hoy, eh, lo compartí en una oportunidad, pero aquí, pero había un grupo bien pequeño y me pidieron que lo compartiera nuevamente para reforzar esta idea que está sumamente conectada con el tema del Islam también. Y el tema es, ¿le importa a Dios cómo lo estamos llamando? Y está relacionado al nombre de Dios. En esa presentación nosotros podemos ver palabras escritas en hebreo, en árabe y en inglés. Algunas conocidas para nosotros o para ustedes y otras no tan conocidas, está la palabra eh, Jesús, Elohim, Jehová, Isa, Alá, eh, ya ve, ok, lo que pasa es que no, de ver, la lámpara no me deja. Este, y eh, algunas de estas palabras son conocidas como dije, otras no, porque están relacionadas también a palabras eh, con las que se nombra a Dios, especialmente en el Islam, como Allah o Isa eh, para Jesús. La siguiente, por favor. Éxodos eh, capítulo 3 versículo 13 dijo di, dice Dijo eh, Moisés a Dios He aquí que yo voy a los hijos de Israel Y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren cuál es su nombre qué les responderé El título de la predica dice ¿Le importa a Dios cómo lo estamos llamando? ¿Cree usted que a Dios le importa cómo lo llamamos? Y no me refiero si lo llamamos por FaceTime, por WhatsApp, por Facebook, sino cómo nos referimos a Él, cómo nos dirigimos a Dios. Y yo creo que es tan relevante la forma como nosotros nos dirigimos a Él que vemos en este pasaje cuando Dios está llamando a Moisés y lo envía al pueblo judío que estaba esclavizado en Egipto y... Moisés dice ok ok yo te voy a obedecer yo voy a ir al pueblo de Israel pero cuando yo llegue allá yo les voy a decir bueno el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros pero él sabía que eso no iba a ser suficiente para los israelitas ¿por qué? Porque ellos estaban en un país politeísta, Egipto, con muchísimos dioses Y decir solamente el Dios de vuestros padres no iba a ser una presentación lo suficientemente fuerte como para creer Como si por ejemplo alguien llegase a su puerta y le dijera Mira, vengo de parte de tu papá y me dijo que me entregues el paquete que tiene metido en la gaveta, por ejemplo Y usted va a decir, ¿y tú quién eres? ¿y quién es mi papá? ¿y cómo se llama mi papá? ¿Y de dónde conoces a mi papá? Usted no va a confiar solamente con que diga tu papá me envió a ti, ¿verdad que no? Entonces Moisés le dice a Dios, si ellos me preguntan cómo te llamas, ¿qué le voy a responder? Yo tengo una pregunta, ¿cuál es el nombre de tu Dios? ¿Qué le respondería a usted si un eh, hindú que tiene millones de dioses le preguntara a usted cómo se llama tu Dios? Si un, una persona de cualquier otra religión te pregunta cómo se llama tu Dios y les pregunto esto hermanos porque muchas veces confundimos el nombre del Dios de la Biblia con atributos dados al Dios de la Biblia se conoce incluso en el Islam que Alá o Dios del Islam tiene 99 nombres pero de esos solamente son atributos o características. Y lo mismo acontece muchas veces en la Biblia, donde se le dan muchos atributos a Dios y sin embargo estos no son necesariamente sus nombres, aunque describen su carácter, su personalidad. La siguiente. ¿Qué respondería usted a esta pregunta? La siguiente, por favor. Dice, eh, Satanás es el Dios de muchos. Ahora vamos con la palabra Dios. Muchas veces nosotros oramos, hablamos, cantamos y decimos Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Verdad que sí? Y solo decimos la palabra Dios. Pero realmente la palabra Dios describe completamente al ser supremo en nuestra vida o no. Y lo digo porque muchas veces nosotros eh, si enviamos un mensaje de texto y el mensaje de texto dice Dios te bendiga y por casualidad ese mensaje de texto se nos fue con una D minúscula para Dios ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido ofendidos o nos hemos sentido avergonzados por enviarlo o por recibir el mensaje que diga Dios con D minúscula? Porque decimos wow no, no, no Dios es con D mayúscula Pero realmente hermano vuelvo y digo la palabra Dios no describe en su totalidad a nuestro Dios la palabra Dios es simplemente un título Ahora cuando aquí dice incluso Satanás es el Dios de este siglo Quiere decir que nosotros como cristianos, seguidores de la Biblia Tenemos un único Dios Pero eso no significa que en el mundo no hayan otros dioses ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nuestro Dios es el Dios verdadero pero un Dios puede ser un trabajo, un Dios puede ser un empleo, puede ser una pareja, puede ser distintas cosas. Todo aquello que una persona ponga en su vida como autoridad o por encima de sí, esto está siendo un Dios para esta persona. Y por eso la Biblia incluso no dice el Dios de este siglo, dice Segunda de Corintios 4, 4, dice en los cuales el Dios de este siglo... Eh, Cegó el entendimiento pasa aquí? Cegó el entendimiento eh, de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo la cual es la imagen de Dios Satanás está cegando al mundo para que nosotros y el resto de la humanidad no conozca verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo y nos confunde de muchísimas maneras La siguiente Título o nombre cuál es el significado de Dios y Señor y vuelvo otra vez con el énfasis de que la palabra Dios no describe totalmente a nuestro Dios la palabra Dios no es nombre la palabra Señor no es nombre y la mayoría de nuestras canciones nuestras alabanzas y aún cuando nosotros hablamos dígame si es verdad o es mentira donde todo es Señor y Dios. Señor y Dios, y eso es la mayoría de la palabra o las palabras que utilizamos en las adoraciones y en las oraciones. Pero en todo esto no mencionamos el nombre de nuestro Dios. Y usted sabe por qué esto es peligroso, porque si aquí viniese personas de otra religión, es más, digo que la palabra Dios es sumamente conveniente el día de hoy, porque es una palabra genérica y es una palabra que le cae bien a todo el mundo. Dice en mi país como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque si yo hablo con un judío y le digo Dios te bendiga, me va a decir gracias o amén. Si hablo con un cristiano, le digo Dios te bendiga y me va a decir gracias o amén. Si hablo con un testigo de Jehová, leo lo mismo. Si hablo con un musulmán, me va a decir lo mismo. Si hablo con un hindú, me va a decir lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios va a ser recibida por esta persona y adaptada de acuerdo al Dios en que esta persona cree. Pero no es sino hasta cuando nosotros le ponemos el nombre correcto a nuestro Dios Donde vamos a ver si realmente estas personas están conectadas Creen y reciben esa bendición La palabra Dios es un título tal cual como decir doctor Cuando nosotros vamos al médico y decimos necesito un doctor ¿Qué es lo primero que le dicen? ¿Cuál? El pediatra, ajá, ¿qué pediatra? El que es alto, ok, ¿cuál? El que usa lentes, ok, ¿cuál? El que es el mejor de aquí, ok, pero algo más, ¿qué le falta cuando usted va al médico y pide un doctor? El nombre, aunque el título doctor es un título de prestigio el día de hoy, dígame si no, ¿quién no quiere ser llamado doctor? Hasta el médico que ni siquiera tiene un doctorado y no debería ser llamado doctor, le gusta ser llamado doctor. Porque un enfermero que hace un doctorado es doctor, cualquier persona que haga un doctorado es doctor, pero no cualquier persona que estudie medicina básica no es doctor. Sin embargo, es un título de prestigio, pero aún si nosotros fuésemos doctores profesionales y no nos dicen nuestro nombre, Todavía hay un vacío, ¿verdad que sí? Si yo quisiera exaltar a una persona que hizo la mejor comida para el aniversario de misiones Y digo, le doy gracias a Dios por la hermana que hizo esa comida deliciosa porque esta hermana? porque esta hermana? porque esta hermana? Y al final no digo el nombre de la hermana ¿Está siendo la hermana verdaderamente honrada por su trabajo? No, porque no estoy dando el nombre cuando nosotros decimos, doy gloria a Dios por la sanidad, por el milagro, porque gracias a Dios, porque gracias a Dios, al final de preguntas, ¿cuál Dios? Y todos estamos aquí y asumimos que todos creemos en el Dios de la Biblia. Pero vuelvo y repito, recuerdo una oportunidad que fui a una iglesia y el pastor hizo una oración linda, preciosa, poderosa, pero en la oración duró como 15 minutos y en toda la oración nunca se dijo el nombre de Dios. Y decía Dios Señor, Dios Señor y yo decía si aquí en esta iglesia hubiese una persona de una religión politeísta Quizás diría ellos tienen tantos dioses como nosotros porque un ejemplo de oración es Damos gracias al Dios que sana, damos gracias al Dios que provee, damos gracias al Dios que restaura Pero si usted no dice cuál es el nombre de este Dios dígame si no parece que hubieran varios dioses Uno que sana, uno que restaura, uno que hace algo diferente Asumimos que todos tenemos el conocimiento Pero ¿sabe algo? Yo me he encontrado con personas en la iglesia Que cuando yo utilizo el nombre de Dios en la iglesia Jóvenes especialmente me han dicho a mí Ah, eso que esta palabra que tú dijiste ¿Ese es el libro que usan los musulmanes? Y es simplemente el nombre de Dios Pero aunque han crecido en la iglesia No han escuchado ese nombre Y no lo identifican como el nombre de Dios La siguiente la segunda ley judía, la palabra Dios en hebreo es Elohim, es la traducción de la palabra Dios uh, Y la palabra Señor es Adonai La Biblia nos dice a nosotros eh, que Dios tiene un nombre por el cual quiere ser recordado Y la ley judía o la segunda, va, vamos a pasar la, la siguiente lámina y después volvemos a esta por favor eh, la siguiente Ok, Éxodos 3 y está la continuación Y la respuesta de lo que Dios le dice a Moisés Cuando él pregunta ¿Qué le responderé a tu pueblo Israel Cuando me pregunten cuál es tu nombre? Cuando yo diga, he eh, aquí yo vengo en nombre de vuestros padres y Ellos me van a preguntar ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le diré? Entonces vemos esto en el versículo 13 Y el versículo 14 dice Respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me ha enviado a vosotros y cada vez que tratamos de hablar del nombre de Dios utilizamos esta expresión del versículo 14 yo soy. Pero para que sea mucho más completo sigamos en el versículo 15 y dice además dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre y así y con él eh, se me recordará por todos los siglos ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová, ¿hasta cuándo es el nombre de Dios? ¿Y qué quiere él que se haga con su nombre? ¿Hasta cuándo? Por todos los siglos, Mira el mandato, lo primero que dice es Tú quieres saber mi nombre tú me quieres presentar correctamente Jehová este es mi nombre y así seré recordado por todos los siglos este es mi nombre para siempre hermanos si Dios no quisiera que su nombre se utilizase o fuese recordado daría esta orden a Moisés ni daría a conocer su nombre ni pediría que se recordara ni dijera que quiere que sea recordado por los siglos. Ok, ahora nosotros nos preguntamos la palabra Jehová. La palabra Jehová es una palabra compuesta. Ok, y allí vamos a las la, dos láminas anteriores, por favor. Cuando dice, eh, no, la siguiente. No, ahí, ahí está bien. La segunda ley judía y dice Dios Elohim y Adonai La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento Que Dios quiere ser recordado Pero los judíos tenían tanto temor De quebrantar la ley de Moisés Que ellos crearon una ley paralela Para asegurarse que cada uno de los mandamientos Tuviera un mandamiento adicional o paralelo Para que ellos se aseguraran De que no quebrantaran este Y al no quebrantar el paralelo Nunca iban a llegar a quebrantar el principal ¿okay? Entonces un ejemplo es que dice uh, donde el mandamiento dice no tomarás el nombre de Dios en vano Recuerda este mandamiento ¿Qué se dice no tomarás el nombre de Dios en vano? No lo uses en vano, no jures en vano No lo uses por no más No metas a Dios en, en, en situaciones que no es necesario La Biblia es clara donde dice Tú sí sea sí, tú no sea no Y más allá de eso es pecado No jures por el cielo porque es el trono de Dios Y no jures por la tierra porque es el estrado de sus pies ¿Recuerda esto? Tú sí sea sí, tú no sea no ¿Y cuánta gente dice te juro por Dios? Eso es tomar el nombre de Dios en vano Te juro por mi Dios Ahora, cuando... La Biblia o los, los judíos decidieron crear esta ley paralela Para evitar quebrantar la primera Al mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano Ellos dijeron no mencionaremos el nombre de Dios jamás ¿Por qué? Porque si ellos se aseguraban de no decir el nombre de Dios para nada Entonces nunca iban a quebrantar el mandamiento De no tomes el nombre de Dios en vano Pero ahora el mandamiento de Dios fue no menciones nunca mi nombre, no, solo no lo tomes en vano, no lo uses en vano. Entonces nos damos cuenta que muchas veces tratando de solucionar causamos un mal mayor. Y le voy a explicar por qué, porque los judíos para evitar decir el nombre de Dios que es Jehová, o que realmente es el tetagramatón, que son cuatro letras hebreas que representan el nombre de Dios Y que en la actualidad no se conoce la pronunciación real de estas cuatro letras Porque el hebreo era un idioma consonántico, no tenía vocales ¿okay? Pero cuando los judíos decidieron no mencionar nunca más el nombre de Dios Para no quebrantar el mandamiento de de no lo tomarás en vano, pasaron generaciones en las que ese nombre dejó de pronunciarse, y aún cuando en el hebreo se crearon símbolos para los sonidos vocálicos, no se conoce o se perdió en la, en la pronunciación original de estas cuatro letras hebreas. Y lo que los judíos comenzaron a utilizar fueron las siguientes palabras: Elohim, para decirle solo Dios, o Adonai, para decirle Señor. O incluso Hashem que dice el nombre. No sé si alguna vez usted ha escuchado a judíos mesiánicos que dicen que Hashem te bendiga, que Hashem te bendiga. Lo que están diciendo es que el nombre te bendiga y lo que están tratando es de no mencionar el nombre para no quebrantar el mandamiento. Pero no fue verdaderamente lo que Dios dijo sino que, que él quería y quiere que su nombre sea recordado. ¿Y cuál es la mejor técnica para recordar algo? La repetición, la repetición. De hecho, vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y que dice, y amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a quién? A tus hijos. ¿Qué significa repetirla a sus hijos? Si yo la repito a mis hijos y ellos siguen y obedecen este mandamiento, ¿qué van a hacer ellos? La van a repetir a sus hijos y si sus hijos obedecen el mismo mandamiento va a ser una cadena Y es lo que iba a permitir que esta palabra de Dios pasara de generación en generación De generación en generación y solamente se iba a lograr a través de la repetición Por eso cuando Dios dice este es mi nombre para siempre y así seré recordado por los siglos es que él quería que generación tras generación conociera al Dios de Israel por su nombre. Si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta cuántas veces David y todos estos personajes bíblicos y profetas decían en el nombre de Jehová mi Dios, en el nombre de Jehová nuestro Dios. Ellos venían a pueblos paganos y la forma de presentarse o hablar de Dios no era decir solamente Dios, porque sabían que para otras personas había muchos otros dioses y tenían que presentar a Dios por su nombre, tal cual como el doctor fulanito de tal, para que sea conocido y sea honrado debidamente. Ahora, eh, la siguiente, la, perdón, déjelo allí, la palabra Jehová viene de una... Tomando las, las consonantes de la palabra Elohim y las, las vocales de la palabra Adonai. ¿Ok? Y así se formó la palabra Jehová para representar el tetagramatón. Pero se dice que el sonido más cercano a lo que podría ser la pronunciación original de las cuatro letras hebreas sería Yahvé. ¿Ok? La siguiente, por favor. Jehová, Yahvé. Versus Alá. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra Alá en su vida? Usted sabe que actualmente hay novelas turcas que están invadiendo la televisión, ¿verdad? Y en muchas de estas novelas turcas No es solamente una historia turca No sé cuánto Que muchos cristianos incluso He escuchado que las ven Porque dicen son novelas limpias Tú no ves eh, besos Y no ves escenas sexuales es una, es una cosa limpia, tranquila Pero resulta que dentro de toda esta limpieza También están inyectando la cultura islámica Y yo he escuchado de personas que me han dicho mira ahora Los niños andan jugando por por, por la calle Andan jugando y dicen por alá por alá Por alá Como una forma de jurar o créeme por alá Por alá Entonces estamos viendo cómo estas Telenovelas o cómo estos programas de Televisión están influyendo en nuestras Vidas Cuántos de nosotros hemos escuchado que Quizás los musulmanes dicen tenemos el Mismo Dios tenemos el mismo Dios ¿Cómo comprobaría usted que el Dios de alguien es el mismo Dios suyo? Dígame algo, ¿cómo comprobaría? ¿Cómo verificaría usted si el Dios de alguien más es el mismo Dios suyo? Si yo me paro aquí y toda la noche solo hablo y oro y digo Dios, Dios, Dios, Dios, Dios ¿Cómo usted se asegura que el Dios en el que yo creo es el Dios que usted cree? El nombre y muchas veces nosotros lo que hacemos es decirle amén a todo lo que diga Dios. Pero estamos seguros que el Dios al que nos están presentando es el Dios bíblico o no. Los musulmanes insisten para ganar nuestra atención, nuestra aprobación y que incluso nos convirtamos a su fe en que el Dios del Islam es el mismo Dios del cristianismo. Y eso es una gran mentira. La palabra Alá significa Dios y les dije que la palabra Dios es nada más y nada menos que qué, un título no es un nombre todo lo que alguien considere una deidad sobre sí mayor que ellos es un Dios para esa persona la palabra Dios representa autoridad representa poder lo mismo que la palabra Señor dígame si no. Cuando uno dice Señor, está hablando de señorío, de hecho, cuando nosotros hablamos de Inglaterra, por ejemplo, o estos países donde había reinado, este, sabíamos que la palabra Señor era un título nobiliario, ¿verdad? Era un título de la nobleza, entonces no solamente era un título de respeto como Señor Luis, Señor Carlos, sino que cualquiera que ella era llamado Señor, Lord, era porque tenía un título de nobleza y luego posteriormente como respeto comenzó a llamársele a las personas Señor para un acto de respeto La palabra Señor cuando se atribuye a Jesús obviamente tiene una gran representación cuando se atribuye a Jehová tiene una gran representación Porque le estoy diciendo eres el Señor de mi vida eres el que tiene el control y dominio sobre mi vida pero aún así no es el nombre hermano Yo recuerdo que alguien estaba evangelizando un día Y le dijo a un señor, mire tú conoces al señor Jesús Y le dijo, sí, él vive en el apartamento de arriba ¿Cuánto Jesús no conocemos nosotros? ¿Verdad que sí? Y nosotros hablamos del señor y de la señora Incluso cuando decimos, no, pero señor con S mayúscula Se refiere a Dios, ¿no hermano? Usted escribe y gramaticalmente después de un punto y aparte o punto y seguido siempre viene ¿Qué? Una mayúscula Y no está representando Únicamente a Dios la, El tema de mayúscula y minúscula Ni siquiera existe en el hebreo La palabra Elohim puede ser utilizada Para referirse a Jehová Y también para referirse a algún otro Dios Porque solo significa Dios Es la traducción de un idioma a otro Cuando la, usamos la palabra Alá, Quiero aclarar esto muy bien La palabra Alá. Solo es la traducción del de significado el Dios Que sería al ilah al y la y la unión de al ilah o el Dios es alá Ok es la unión de dos palabras y al final el Dios solo significa un título Cuando yo le pregunto a los musulmanes cómo se llama tu Dios Y pregúntale a cualquier musulmán que usted conozca le va a decir alá y usted dígale, no, no, no, pero es que Alá significa el Dios. Entonces, ¿cuál es el nombre de el Dios de los musulmanes? te va a decir Alá, pero es que Alá es solo un título. Si usted le dice a alguien que su Dios se llama Dios y le pregunta cómo se llama, ¿verdad que le falta algo? Es como el doctor, el doctor qué volvemos otra vez. Cuando un musulmán dice... Que el Dios del Islam es el mismo de la Biblia, la primera forma de reconocer si es el mismo Dios es por el nombre. Yo he ido a muchas mezquitas y recuerdo en una oportunidad que de todas estas mezquitas le pregunté a uno de los líderes porque cuando yo he hecho este estudio, no he, o sea, lo he hecho profundo y he hablado con líderes y he investigado en los libros y he investigado mucho sobre este tema y le he preguntado a los imams. Que son los líderes de la mezquita y recuerdo que le dije una pregunta, eh, ¿Usted cree que el Dios del Islam es el mismo del cristianismo? Sí, absolutamente, ah ok, ¿Y cuál es el nombre del Dios del Islam? Alá, no, eso es un título, ¿Cuál es el nombre? Alá, y el hombre se quedó pegado en Alá y yo le digo, no, no, no, porque es que la Biblia nos dice que el Dios del cristianismo tiene un nombre Entonces, si usted me está diciendo que es el mismo de la Biblia, ¿Cuál es el nombre? Solo para comparar si realmente es la misma persona y cuando yo le digo bueno porque la Biblia a nosotros nos dice que el nombre de Dios es Yahvé o Jehová y yo le digo entonces si usted dice que tenemos el mismo Dios está reconociendo que Yahvé es el Dios del Islam y este hombre peló los ojos y me dijo no. Y yo le dije no y me dijo no y yo le dije por qué no porque tendría que estudiar las características de Yahvé para verificar si son las mismas características del Islam del Alá del Islam. Hermanos, el Islam apareció 600 años después de Cristo, hace 1400 años. ¿Y todavía no han tenido tiempo de verificar las características de Yahvé? Para ver si son las mismas características de Alá. Yo le digo a usted, si usted se toma el tiempo de averiguar las características de Yahvé, del Dios bíblico, y las características de Alá, Usted solito sin mucho estudio se va a dar cuenta que no son el mismo Dios No solo por su nombre sino también por su característica También por su eh, eh, descripción, por su poder, por su carácter No es el mismo Dios Entonces no podemos aceptar de que alguien solamente diga Dios, Dios, Dios, Dios Y no siga obedeciendo la palabra de Dios donde él dice que quiere ser conocido por su nombre la siguiente, por favor. La siguiente. Dice Isaías 42, 8. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Hermanos, cuando Dios, nuestro Dios, Jehová, hace un milagro, nosotros tenemos que honrarlo como es debido. Y dando gloria a quien honra Y gloria merece No podemos hermano solamente decir Gracias Señor que me sanaste De un milagro, de un cáncer De la cárcel, de lo que sea Gracias a Dios, gracias al Señor A qué Dios y a qué Señor hermano Emprendamos a hablar completo, es más yo le voy a decir una cosa La iglesia está tan Desacostumbrada a llamar a Dios Por su nombre que cuando comenzamos A usar el nombre de Dios sea Yahvé o sea Jehová, recuerdo Que un pastor en una oportunidad mi mamá le mandó un mensaje de texto y le dijo gracias pastor que Jehová le bendiga y después el pastor le comentó a una hermana y le dijo yo creo que este señor es testigo de Jehová es más si yo en este momento antes de haber dicho esto que lo hice al revés <ríe> le hubiese dicho levante la mano los que son testigos de Jehová aquí todo el mundo hubiese volteado a ver cuántos visitantes teníamos hoy porque Satanás Vino a robar, dañar y destruir todo lo que Dios creó Y usted sabe una de las principales cosas que Satanás quiere robarnos es nuestra identidad Entonces vienen los testigos de Jehová que es una secta falsa y utilizan el nombre testigo de Jehová Y nosotros dejamos de utilizar la palabra o el nombre de Dios Jehová y nuestro título porque alguien más lo está mal utilizando pero de acuerdo a lo que nos dice Hecho 1.8, que muchas veces solo hablamos de Jerusalén, toda Judea, Samaria y lo último de la tierra, hay una parte clave. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para hacer físico-culturismo? ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Y qué es un testigo? Es una persona que dice lo que vio o lo que oyó. Simplemente testificó Y hay personas que incluso me han dicho no, no, no, yo no soy testigo de Jehová Yo soy testigo de Cristo Ok, ¿y cómo tú testificas del Padre si no conoces al Hijo? Perdón, ¿cómo testificas del Hijo si no conoces al Padre? ¿Cómo presentas al Hijo si no presentas al Padre? Porque el Hijo y lo que el Hijo hizo no tiene sentido Si no hablamos primero del Padre, ¿verdad que sí? Los que hemos sido llamados a ser verdaderos testigos Somos nosotros los cristianos ser testigos de Jehová, ser testigos de Cristo, de su poder, de su gloria, de su eternidad. Pero cuando nosotros decimos que Jehová te bendiga, la gente se queda raro. ¿Se acuerda cuando le dije que había un joven que me había dicho, "Eloísa, ¿y qué es eso de Jehová? Eso es el libro de los musulmanes"? Porque nunca había escuchado la palabra Jehová en la iglesia. Recuerdo que en una oportunidad estaba en la casa de una señora que mi mamá limpiaba su casa y fue a ayudar a mi mamá y cuando yo comienzo a hablar de Jehová era una señora cristiana y entonces como ella sabía que yo había estado en el Medio Oriente me dijo, ah, este Jehová es el Dios de los musulmanes, ¿verdad? Tampoco tenía idea que Jehová o Yahvé no es nada más y nada menos que el Dios de los judíos y de los cristianos. Pero porque nosotros no estamos recordando el nombre de Dios, no estamos repitiendo el nombre de Dios, no estamos enseñando el nombre de Dios, se está perdiendo aún dentro de nuestras propias iglesias el nombre de Dios. Y es lo que está permitiendo que nuestras propias iglesias, nuestros propios miembros sean engañados con dioses falsos y con dioses paganos. Porque no estamos conociendo al Dios verdadero. La siguiente. Siguiente. Jesús e Isa. ¿Alguien aquí sabe qué significa el nombre de Jesús? El Salvador. ¿Es Salvador o Dios salva? Hermano, eso debería ser una pregunta de primer grado, de kindergarten. ¿Qué significa Jesús, Salvador? O Dios salva. Usted no se imagina, no, no significa Emanuel, porque Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Ok? Y la palabra o el nombre Emanuel fue profetizado en Isaías 7:14, eh, donde dice: Y una virgen concebirá y dará luz un niño, y llamará su nombre Emanuel. ¿Ok? Pero ahora, esto fue una profecía mesiánica dada 750 años antes de Jesús. Y yo no sé si usted alguna vez se preguntó si por qué ahí decía que el niño se iba a llamar Emanuel y cuando el niño nació se llamó Jesús. ¿Usted se preguntó eso alguna vez? Yo sí me lo pregunté y dije ya ve por qué entonces Jesús no se llama Emanuel sino que se llama Jesús. Porque resulta que la profecía nos estaba anunciando que una virgen iba a concebir y que este niño se iba a llamar Emanuel porque Emanuel significa Dios con nosotros. Y lo que verdaderamente nos está anunciando la profecía es que cuando Jesús naciera se iba a convertir en Dios con nosotros, Dios encarnado. Dios con nosotros pero el momento antes de Jesús nacer cuando María está embarazada el ángel aparece a José y le dice José no temas tomar a María como tu mujer porque lo que en ella hay es concebido del Espíritu Santo y dijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Y cuando dice esto es como decirle llamará su nombre Salvador porque él salvará a su pueblo. Entonces estaba dando un nombre que realmente incluía el propósito de Jesús en la tierra. Nosotros los hispanos somos muy buenos para mezclar el nombre de la abuela con el abuelito, con la papá, con la mamá, con la tía y con todo. Y así creamos los nombres de nuestros hijos, ¿verdad que sí? Y son unos nombres que a veces suenan todos raros, pero es la mezcla y la inicial de uno, la letra del otro, la primera y así. En la cultura oriental ellos llaman a sus hijos Nombres en sus propios idiomas que tienen significados poderosos Ellos llaman a sus hijos honesto, fe, eh, valiente, valentía, esperanza Y todo esto en sus propios idiomas No es que los buscan en otros idiomas porque suene más fancy tampoco Pero ¿sabe qué es interesante? Que Jesús fue llamado o anunciado que iba a ser Emmanuel. al nacer se convirtió en Emmanuel, se convirtió en Dios con nosotros y cuando él nace su nombre fue Jesús porque él vino a salvar y salvó a su pueblo. Él no solo se llamaba Salvador sino que vino y salvó verdaderamente. Es como que alguien se llame honesto y va corriendo con un policía atrás porque acaba de robar. Tú dices, ya vas, que honesto, ¿no? Jesús tenía un nombre que lo caracterizaba y cumplió hasta el final el propósito del nombre que se le otorgó. Cuando nosotros hablamos de Jesús en el cristianismo, la Biblia tiene muchísimos versículos que nos habla del poder del nombre de Jesús, sí o no. Y en el poder de Jesús hay salvación y en el nombre de Jesús hay salvación. ¿Sabe qué me llama la atención? Que incluso cuando Jesús habla de sí mismo y de creer en Él, Él dice porque el que cree en mí, pero muchas veces es lo que dice porque el que cree en mi nombre. ¿Se da cuenta la diferencia entre decir el que cree en mí y decir el que cree en mi nombre? ¿Qué significaría creer en el nombre de Jesús? Creer que Jesús es salvador y que Jesús verdaderamente salvó No es creer en Jesús como hombre No es creer en Jesús como un profeta No es creer en Jesús como una buena persona Es creer en Jesús como salvador Y creer que Él verdaderamente salvó Por eso dice el que cree en mi nombre El que cree en lo que yo hice tendrá vida eterna ¿Sabe por qué? Hay una gran, gran, gran diferencia en esto porque hay personas que dicen creer en Jesús Pero cuando tú le preguntas ¿Es Jesús el Salvador? Te dicen no Entonces creen en Jesús solo como un profeta Que es el caso del Islam Creen en Jesús como un buen hombre Pero al quitarle que Jesús es Salvador Automáticamente ya dejaron de creer en Él No están creyendo en su nombre Cumplido en su vida ¿Ok? Isa es el nombre que se le da a Jesús en el Islam. Isa no significa absolutamente nada hasta el día de hoy. Tengo más, de, tengo casi siete años investigando qué significa Isa. Y yo esta mañana hablaba de que en el Islam se cree que Jesús nació de una virgen, que Jesús vivió sin pecado, que Jesús hizo milagro, que Jesús está vivo y está en el cielo y que Jesús va a regresar. Nuevamente a la tierra eso lo enseña el Islam y cualquiera de nosotros podríamos Decir wow mira casi son evangélicos Pero dentro de esas cinco grandes cosas Que ellos creen no creen que Jesús es Dios que es hijo de Dios que murió en la Cruz y que resucitó al tercer día y si Jesús no muere en la cruz no es salvador Si Jesús no resucita al tercer día no Nos da vida eterna entonces ese Jesús no puede ser el Jesús bíblico porque el Jesús bíblico venía a morir por nuestros pecados y era el sacrificio perfecto por los pecados de toda la humanidad. Era un Jesús que sabía que venía a padecer, era un Jesús que oró en el Gexemaní y le decía padre si es posible pasa de mí esta copa porque sabía lo que esa copa significaba. Era un Jesús que le advirtió a su pueblo que al llegar a Jerusalén lo atraparían, lo, lo torturarían, lo matarían. Pero también advirtió que iba a resucitar al tercer día. Era un Jesús que cumplió el mandato que se le dio del Padre. Es un Jesús que llevó a cabo la obra de salvación, la obra de redención. Pero el Islam... Dice nosotros creemos en el Hijo de María e Incluso lo llaman Mesías Pero lo llaman Isa Isa Himno Mariam Isa el Hijo de María Isa el Mesías Isa el Mesías Y tú dices ya va, ya va, ya va Aquí hay algo que está raro ¿Es Jesús el Mesías? La Biblia nos dice a nosotros En Isaías 9: eh, en Isaías eh, 9.6 dice porque un niño nos es dado Hijo nos es nacido El principado sobre su hombro y se llamará su nombre que Admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno y príncipe de paz los musulmanes dicen que Jesús es el Mesías porque la palabra Mesías aparece más de 12 veces en el Corán Diciendo que Isa es el Mesías ¿Pero usted sabe qué significa la palabra Mesías? Otra, otra pregunta de preescolar uh -uh. ¿Qué significa Mesías? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo es Mesías. Perfecto. Solo dos idiomas diferentes. Cristo es griego, Mesías es hebreo. ¿Cuál es el significado de Cristo o de Mesías? Ungido. Um, Simplemente ungido pero sabía usted que Jesús no fue el único ungido en la Biblia porque el rey David fue ungido y la palabra ungido simplemente significaba derramar aceite sobre una persona que había sido escogida por Yahvé para un propósito específico cuando Dios hablaba a los profetas, le decía escógeme a y ellos iban y la forma de manifestar esa elección de parte de Jehová era derramar aceite y eso era la unción de esa persona. ¿ok? ¿Qué pasó con eh, Saúl? ¿Recuerdan? Saúl fue ungido como rey, después fue ungido. David era la unción. Pero lo que pasa es que, aunque estas personas fueron ungidas, los profetas vinieron anunciando al Mesías prometido. ¿Y sabe algo? Que este Mesías prometido tenía características específicas. Un judío, en una oportunidad, en un garage cell en Florida, me dijo, no, el problema con ustedes los cristianos es que ustedes están empeñados en hacer a Jesús Dios. Pero... Que era el Mesías y que era Dios Pero es que el Mesías no es Dios El Mesías era una persona o va a ser una persona poderosa Que viene a reinar, que viene a libertar a Israel Y todo esto, yo le dije ya vaya, vaya, vaya, ya va, ya va Una cosita, solo una pregunta ¿Usted cree en el Antiguo Testamento? Y me dijo, sí ¿Usted cree en el profeta Isaías? Sí Ok, perfecto ¿Usted alguna vez ha leído Isaías 9.6? Me dijo: ¿qué ¿Qué dice? Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Aún este versículo es cumplimiento de Isaías 9.6 cuando dice un niño nos es nacido, niño, ser humano, nos es nacido, Hijo nos es dado, es entregado ese niño Después nace, es entregado Dice el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte Ninguno de las personas que fueron ungidas En el Antiguo Testamento Jamás se le dio el título de Dios Ni antes del Mesías Jesús, ni después de Jesús Pero esta profecía mesiánica estaba anunciando a un niño y no solamente era un niño, sino que decía que iba a ser Dios fuerte, Padre eterno. No dijo Jesús porque yo y el Padre uno somos. El Mesías iba a ser Padre eterno, príncipe de paz. Cuando este hombre me dijo que Jesús no era Dios y que nosotros estamos empeñados, yo le dije ya va, pero entonces lees esta profecía. La profecía mesiánica dice que el Mesías va a ser Dios y tú me estás diciendo que nosotros somos los que estamos empeñados pero no somos nosotros la profecía lo dice y si no quieres creer que Jesús es el Mesías tienes que aceptar que aún el Mesías que ustedes supuestamente están esperando va a ser Dios no conocen la palabra cuando un musulmán me dice yo creo que Jesús es el Mesías yo le digo, excelente. Y cuando no me lo dice, se lo pregunto. Le digo, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? Me dicen, sí. Yo le digo, ¿estás seguro? Sí, excelente. Porque entonces quiere decir que tú crees que Jesús es Dios, ¿verdad? Y me dice, no. Y digo, ya va, vamos otra vez de cero. ¿Crees que Jesús es el Mesías? Sí. ¿Crees que Jesús es Dios? No. Le digo, mira, o no crees que Jesús es el Mesías porque no es Dios. O debes creer y aceptar que Jesús es el Mesías y que es Dios. Porque no puedes decir que Jesús es Mesías sin ser Dios. ¿Se da cuenta? Porque el hecho de que Jesús sea el Mesías es que simplemente Jesús es el cumplimiento de la profecía que fue dada 750 años antes. Pero otra vez lo que está pasando es que las personas y Satanás utiliza la información bíblica para transversarla y para camuflajearnos y hacernos creer que es la verdad. Pero una verdad incompleta, porque te dice, yo creo en el Mesías, pero no creo que es Dios. Y esta mañana también compartí un versículo bíblico de primera de Juan, capítulo 2, 22, que dice, ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Perdón, sino el que niega al Cristo, que Jesús es el Cristo, sí, que Jesús es el Cristo. Entonces los musulmanes dirían, nosotros no somos los mentirosos, porque nosotros decimos que Jesús es el Cristo. El que niega al Padre y al hijo, este es el anticristo. Los musulmanes tampoco aceptan que Jesús es hijo de Dios y que es Dios. Pero la Biblia nos dice que el Mesías iba a ser Dios. Y esto es una, importante conectarlo para ver cómo nos quieren engañar. Sacan una información que nos atrae, pero que al final es mentira. Porque decir que Isa es el Mesías es una total mentira. ¿Por qué? Porque ponen a un Cristo que tiene estas cinco características que les dije, pero que no fue crucificado y que no resucitó. Entonces ese Isa no puede ser el Jesús bíblico. ¿Y sabe por qué a ellos les conviene quitar el, no solamente la cruz? Es como que ellos quitan la cruz, pero también le quitan el nombre. Y le quitan el nombre porque les había dicho que para las culturas orientales los nombres son muy importantes. Entonces no pueden llamar a Jesús Yeshua que es el nombre árabe para Jesús, porque si lo llaman Yeshua, Yeshua significa Salvador o Dios salva. Y si ese profeta que ellos tienen se llama Salvador, ellos se iban a preguntar en algún momento, ¿y de qué salva? ¿y cómo salva? Y como el Jesús que tienen en el Corán no salva, no lo podían dejar con el mismo nombre. La siguiente, de todas las veces que yo les he preguntado a algunas personas, ¿cuál es el nombre o qué significa Isa?, Solamente esta muchacha que tiene el velo rosado o fucsia en esa fotografía. Esto fue en Egipto. Yo le dije, ¿pero qué significa Isa? Y ella me dijo, voy a investigar. Y un día vino y me dijo, la siguiente. Un día vino y me dijo, Isa significa el camello blanco. Y yo le digo, el camello blanco. O sea que tú estás comparando a Jesús con un animal, le dije yo. Y me dice, no, es que el camello blanco es el mejor sacrificio que un musulmán puede presentar en el día del sacrificio que es una vez al año después del mes de ramadán y cuando ella dice eso, dice porque es muy difícil conseguir un camello blanco y yo le dije wow, entonces eso me parece perfecto porque tú sabes que nosotros sí comparamos a Jesús con un animal la Biblia dice que él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es el sacrificio perfecto para la humanidad Y cuando yo le dije eso dijo Bueno la verdad es que yo no estoy segura Que eso significa el camello blanco Yo voy a seguir investigando El único significado que me han dado Más cercano a Isa Que iba relacionado con Jesús Y sin embargo cuando yo dije Tiene relación al Jesús bíblico Dijo no, se echó para atrás Ni siquiera los líderes de mezquitas Jamás me han podido dar el significado de Isa y sabe lo que yo les digo, cómo es posible que el Corán que fue escrito 800 años después de Jesús y ya existía el nombre de Jesús en árabe que es Yeshua, cómo es posible que no incorporaron la palabra árabe que ya existía en un libro que ellos se jactan de decir que es 100% árabe, cómo es posible que el nombre de Jesús o Yeshua no esté allí. Y hayan tenido necesidad de llamarlo Isa Y ya les dije Ellos simplemente no quieren reconocer el nombre Yeshua o Jesús Porque saben que ese nombre tiene poder Saben que ese nombre va a romper la ceguera espiritual Que los musulmanes hasta el día de hoy tienen Ellos le tienen miedo al nombre de Jesús La Biblia nos dice que el mundo espiritual tiembla al oír del nombre de Jesús La siguiente La siguiente la Biblia, o en resumen, dice que Jesús significa salvador. Isa no significa nada. Mohammed, que es el nombre de lo, del profeta del Islam, se llama, eh, significa digno de alabanza. Y ellos nunca cambian el nombre de su profeta para honrar y respetar su nombre. Y nosotros, sin embargo, ni siquiera muchas veces usamos el nombre de Jesús, porque solo lo llamamos Dios y Señor. Y no nos damos cuenta que estamos dejando de representar su autoridad. Usted recuerda cuando fueron a buscar a Jesús eh, para llevarlo apresado y le dijeron, ¿a quién buscáis? Dijo Jesús y él dijo, a, a Jesús y él dijo, yo soy. Y ese yo soy está representado con el mismo nombre de Yahvé y dice que ellos retrocedieron y cayeron. La Biblia no dice que nadie los empujó. ¿Por qué cayeron? Por la autoridad. Que hay en el nombre de Dios, la siguiente, aleluya ¡Aplausos! Hechos capítulo 4 versículo 12, mire lo que dice Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre da bajo el cielo Dado a los hombres en el cual podamos ser salvos no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y es el nombre de Jesús. Porque Él fue el que llevó a cabo esa tarea de salvación. La siguiente. Filipenses 2, 5 al 11. Yo amo este pasaje porque dice. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. El cual siendo en forma de Dios.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 Cuando yo hablo con los musulmanes y yo quiero confesar algo, cuando yo dije que era pregunta de preescolar, yo también reprobé. Cuando a mí me preguntaban o cuando yo me preguntaba qué significaba el nombre de Jesús, yo reprobé porque no lo sabía a pesar de que soy cristiana de que tenía 14 años. Y usted sabe que yo le puedo confesar que esta, este mensaje me lo dio directamente el Espíritu Santo cuando estando en el campo misionero me hizo preguntarme por qué llamaban a Jesús Isa, cuando yo comencé yo parecía una loca en el campo misionero cada vez que yo andaba y por qué Isa y por qué Isa y por, por qué Isa y le preguntaba a los cristianos y me decían que Isa venía del griego Isus que significaba Jesús y yo decía pero es que los musulmanes no van a aceptar que esta palabra viene del griego porque ellos dicen que el Corán está 100% en árabe y no van a tener una palabra griega metida ahí. Y cuando yo le decía a los cristianos, mire, pero es que no tenemos que llamar a Jesús Isa porque Isa no significa salvador o Dios salva. Yo le decía, no lo podemos seguir llamando así. Me decían, no, pero es que los musulmanes no saben de eso. Y yo digo, y es que el hecho de que alguien no sepa significa que no debemos enseñarlo. ¿Usted recuerda cuando Pablo dice en la Biblia que estaba en el Areópago, en Atenas? Y dice que él iba caminando y miraba la, la, las estatuas y las imágenes de los dioses de ellos, ¿recuerdan? Y cuando él llegó dijo, oh, atenienses, me he dado cuenta que ustedes son personas muy religiosas. No le dijo, mire, cuerda de pagano. Me he dado cuenta que ustedes son muy religiosos. Y también me fijé que hay una, una, una, una, una sí, no, como una lápida, un nombre allí, hay algo que está dedicado y dice al Dios no conocido Y entonces Pablo siguió su enseñanza Porque el Dios no conocido es el Salvador Porque el Dios no conocido vino a darles vida eterna Porque el Dios no conocido él siguió así ¿verdad? No, él no siguió así Él lo presentó por su nombre Él dijo me di cuenta que ustedes tienen una inscripción Al Dios no conocido pero a ese es al que yo les vengo a presentar, se llama Jesús, Él murió, Él resucitó, Él viene a dar vida eterna Nosotros tenemos el deber, el derecho, la autoridad, el llamado a presentar a Jesús por su nombre Hermano cuántas veces nosotros mismos nos saludamos y ahora yo no sé de dónde salió y me van a perdonar Pero si alguien me lo puede explicar, bendiciones ¿De dónde salió ese saludo? Bendiciones, que te bendiga ¿quién? Bendiciones, ¿que caigan de dónde? Porque la Biblia nos dice que Jehová te bendiga y te guarde Y haga resplandecer su rostro sobre ti Que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz Que Jehová te fortalezca, que la paz de Nombre y en el Nuevo Testamento, que nuestro Señor Jesucristo, que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo, vemos las bendiciones que incluyen al personaje que ha de bendecir. Pero nosotros, Dios te bendiga, bendiciones, Dios te bendiga, que el Señor te guarde. ¿Quién es ese Señor y quién es ese Dios? Cuando nosotros comencemos a hablar correctamente, nos vamos a dar cuenta de algo y algo muy importante. Cuando usted le diga a la gente que Jehová te bendiga, que Yahvé te bendiga, te van a decir, ¿y ¿ese quién es? Y ahí usted puede decirle como, como Pablo, ven acá para presentarte al Dios no conocido. Porque obviamente si no sabe qué es Yahvé, quién es Jesús, quién es Jehová, usted va a identificar que es una persona que no conoce a nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Y tenemos la oportunidad y el deber de presentar a nuestro Dios de la forma correcta. Pero si seguimos hablando mucho, no vamos a dar gloria al Dios que se la merece, que es Jehová. No vamos a presentar correctamente al Dios que nos representa y al cual decimos que servimos. En el nombre de Jesús se ha de doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero cómo se van a doblar si no conocen al Rey. La Biblia dice en Romanos que cómo van a ser salvos si estas personas no han oído, no han creído y no han confesado. Y es nuestra tarea presentarlo correctamente. La siguiente. Siguiente. Next. Please. Ah, le falta otra. Bueno, cuando nosotros comencemos a hablar correctamente, digamos Jesús, que Jesús te bendiga. Usted posiblemente va a ser rechazado y se lo digo para que cuando le pase no diga esta predicadora no nos dio el mensaje completo Cuando usted comienza a usar el nombre de Jesús usted posiblemente va a ser rechazado y va a ser perseguido De hecho no sé si usted recuerda que cuando Pedro eh, estaba ministrando y sanó a una persona a él y al que estaba con él lo llamaron Y le dijeron dinos en nombre de quién tú hiciste esto. ¿Con qué poder y con qué autoridad? Y él dijo en el nombre de Jesús Te prohibimos que tú sigas enseñando Y hablando en el nombre de Jesús Y entonces ellos se fueron Y como eran como nosotros Dijeron bueno vamos a seguir orando por los enfermos Y decimos oramos en el nombre que tú sabes Que nosotros sabemos que nosotros creemos Que estamos aquí en el Espíritu En ese nombre nosotros oramos amén Si a nosotros nos pusieran esa ley el día de hoy y nos dijeran le prohibimos que hablen en el nombre de Jesús, no sería muy difícil porque ya no hablamos casi en el nombre de Jesús, ¿verdad? No sería tan difícil, pero si fuera más difícil muy posiblemente oraríamos así como acabo de decir. Oramos en ese nombre porque tú sabes Padre que tenemos que obedecer también a las autoridades terrenales pero Señor en ese nombre nosotros pero los discípulos usted sabe qué hicieron ellos salieron y siguieron enseñando en el nombre de Jesús y los llamaron y les dijeron y no les dijimos que no enseñaran en ese nombre y ellos dijeron no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Mira la diferencia en decir, no puedo, mira la diferencia si hubiesen dicho, es que no queremos, no nos provoca dejar de hablar en el nombre de Jesús. Pero entre querer y la imposibilidad de, hay una gran diferencia. Ellos dijeron, no podemos, o sea, no es que no queremos, es que no podemos. Hermano, yo he estado en situaciones donde yo he sentido como que el Espíritu Santo me hace puf, y me dice, habla. Y yo miro alrededor y digo, ahora. ¿Pero cómo? Sé que hay persecución, sé que me pueden encarcelar, sé que puedo estar en peligro. Me dijeron que no hablar en una situación como esta. Puh, siento que el Espíritu Santo me dice, ora, ahora, en mi nombre, ya. Y yo entiendo cuando ellos dijeron, no podemos dejar de hablar en ese nombre. Y dice la Biblia que los azotaron, los encarcelaron. ¿Por qué? Por hablar en el nombre de Jesús. Y cuando los soltaron... La Biblia nos dice que el ángel abrió la puerta de la cárcel, ¿verdad que sí? Si nosotros estamos azotados y presos y nos abren la puerta de la cárcel, ¿qué es lo que usted cree que haríamos? Mire, corre de aquí y escaparnos, escondernos decimos gracias Señor por esa puerta ¡fum! y nos vamos de aquí, ¿verdad que sí? Pero resulta que el ángel abre la puerta y le dice vayan al templo a predicar. Si yo hubiese estado ahí quizá le digo, ay angelito mejor me quedo aquí, ya me dieron una paliza, ya, estoy bien. Pero el ángel de Jehová vuelve a enviarlos a la boca del lobo. Nosotros no nos damos cuenta que el evangelio no es un evangelio de solo bendición para nosotros, sino que es un evangelio que demanda obediencia de nosotros. Un evangelio donde él está esperando que tú que fuiste salvo, que tú que recibiste la salvación, la vida eterna, la misericordia, la gracia de Dios. También estés dispuesto en compartir esa bendición de la forma correcta y presentar al rey de la forma correcta, presentar a Yahvé de la forma correcta, hablar de tu Dios de la forma correcta para que otros también puedan venir y regocijarse en este lugar. Cuando yo hablo con los musulmanes y ellos dicen Isa, yo digo Yeshua, me dicen Isa, Yeshua y me dicen ya va pero, pero es que es Isa, ese es el nombre que Mohammed le dio a Jesús. Yo digo ya va y es más grande Mohammed lo dio porque hasta donde yo sé el nombre de Jesús no se lo dio su mamá ni su papá, se lo dio el mero mero, se lo dio mismo Dios a través del ángel y le dijo este va a ser su nombre, no fue que la mamá le gustó la combinación. Se lo dio Dios. ¿Quiénes son ustedes para venir a cambiarle el nombre de Dios? ¿Quiénes son ustedes para cambiar el nombre de Jesús? Y de paso darle un nombre que no significa nada. Tenemos que aprender a tener celo por la palabra de Dios. Tenemos que aprender a tener celo por Jesús. Celo por Dios. Celo por Jehová. Celo. Presentarlo de la forma correcta, hermano. Pero nosotros somos muy tolerantes muy tolerantes y complacientes y no se trata de discutir o pelear, pero sí se trata de ser directo y usted se va a sorprender, yo nunca le he dicho a un musulmán tienes que llamar a Jesús y Yeshua, nunca se lo he dicho, pero usted sabe lo que yo sí he hecho, no negocio el nombre de Yeshua y aparte de eso siempre le enseño a la gente y le digo él no se llama Isa, él se llama Yeshua, su nombre fue dado 800 años antes de que se escribiera el Corán se lo dio el ángel Significa esto y no puede ser cambiado Y ellos mismos dicen nunca había escuchado eso Y usted sabe cosas tan hermosas Cuando después yo escucho a estos musulmanes diciendo Isa oh, oh perdón Yeshua Yo no los corrijo La enseñanza que les brindo a ellos Corrige y los educa y los enseña hermanos Tenemos que empezar a educarnos nosotros mismos y comenzar a educar a otros y comenzar incluso a saludar y a bendecir de la forma correcta en el nombre del Todopoderoso. Amén. Yo quisiera orar para dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta palabra, creyendo en mi corazón que esta palabra, porque más que una predicación creo que ha sido una enseñanza y es algo que a mí particularmente me ha enseñado muchísimo y espero que también los haya enseñado a ustedes y no solo que los enseñe sino que los desafíe a hablar. Y a presentar a Dios de la forma correcta. Yo quiero orar por eso. Y también me gustaría orar si hay alguna persona que tiene alguna necesidad especial, eh, enfermedad, una petición, cualquier cosa que usted quiera poner delante de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Sanador, el Restaurador, el Salvador. El que tiene el poder y la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo quiero orar también para que sea nuestro Señor Jesucristo dándonos la valentía necesaria que nosotros necesitamos para obedecer, para presentarlo, para servirle. Así que queda abierto el altar si hay personas que tengan necesidad de oración para poder ministrar a su vida también mientras oramos para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús y Padre Celestial te exaltamos, te glorificamos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza Señor Declaramos Jesús que no hay otro como tú, declaramos Jesús que tú eres el Rey eterno soberano Declaramos que tú eres el Príncipe de Paz, que tú eres el Padre eterno, que tú eres el Dios fuerte Jesús Declaramos que como tú no hay otro Padre, declaramos que tú eres el Padre eterno, el Príncipe de Paz, el Mesías prometido Jesús Padre yo te pido Jehová Que tú nos ayudes Señor a ser verdaderos Testigos tuyos Señor Porque tú nos llamaste Señor a Hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído Señor y yo sé que esta iglesia Ha visto tu gloria Ha sentido tu gloria Ha escuchado tu voz Señor y yo te pido Padre que tú nos ayudes a presentarte Señor desde nuestra Casa a todos nuestros alrededores Padre en el nombre poderoso De Jesús Señor yo te pido Jehová que tú ministres que tú pases tu mano sanadora, Señor. Que tu pases, Señor, tu mano restauradora, Jehová. Que tú ministres como solamente tú sabes hacerlo, Padre celestial. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Porque es una palabra, Señor, que es como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir los tuétanos, Señor. Yo te doy gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Yo te doy gloria, honra y alabanza, Padre. Gloria a Dios, alabado. Ella está orando, amén. Gloria a Dios. Pero si alguien quiere que ella ore por ti en el nombre de Jesús, pasa adelante. Gloria a Dios. Nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo Cristo vive, amén. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Venga adelante, amén. No seas tímido, ni creyan en ti. sabes esa, esa canción el gloria y el señor de las que cantan